O sea, no por lo mío, caminando hoy con fe, gracias yo le doy a Dios por todo lo que superé caminada de a pasito, vean cómo lo logré, ustedes no entienden que para esto se nace también. Gracias a Dios porque nos superamos, los reales se cuentan con una mano, ya no andamos en gente solo nos parchamos, la vida golpea y duro no paramos. Gracias a Dios porque nos superamos, los reales se cuentan con una mano, ya no Parchamos. La vida golpea y duro nos paramos Sigo trabajando duro pa' yo mismo verme bien Para en tierra extranjera contando hoy de 100 No descansaré hasta comprarle la casa, mami, amén Quiero que antes que me vaya mis canciones vacilen. vacilen Porque quiero que si muero no me olviden Voy camino a ser leyenda como Pipen. Aquí en Colombia los abuelos me bendicen Y donde llego soy el más que solo dicen hay personas que te dejan cicatrices en la piel, por acciones o palabras daños que muchos no ven. Cargo el peso de mi cribu soportando el revolú, voy saliendo desde abajo con la mejor actitud. Gracias a Dios porque nos superamos, los reales se cuentan con una mano, ya no andamos en gente solo nos parchamos, la vida golpea y duro nos paramos. Gracias a Dios porque nos superamos, los reales se cuentan con una mano, ya no andamos en Solo nos parchamos, la vida golpea y duro nos paramos. Porque no saben cómo hacer que yo caiga. La leyenda nace en solito, aguanta. Como yankee desde el barrio a la liga salta, con Dios de la mano. No si ustedes sabían que yo pasaría la prueba del camino Yo no anima la vida, entreno como COVID, hasta el día No para y seguimos, alguna caída Jamás visto el suelo, aquí no hay envidia Buscando el dinero, todo va para arriba Cabrón no me tires, no acabes tu vida Aquí se frontea y se juega la vida Voy saliendo desde abajo y no le pienso bajar Con los sueños no se duerme, en realidad se volverán El camino no es tan fácil, esto es el camino real Cuando lleguen los millones mi familia ganará Gociendo por lo mío, caminando y con fe Gracias yo le doy a Dios por todo lo que superé y nunca me quité Todas las veces que caí toditas, yo me levanté Hoy en día me estoy odiando para tener un mejor futuro Al que pueda yo le ayudo, como el oro yo soy puro Solo dos mujeres están cuando mi camino está oscuro Sigo firme no me apuro, millonario es mi futuro Estoy en otra y eso la gente lo sabe Montado en mi nave, en este flow no le sale Han intentado pero no logran derrumbarme es que yo estoy bendecido, envidioso que lo mamen Gracias Señor por todas las bendiciones que tú me mandas diariamente Gracias por tenerme aquí joseando Gracias por todas las personas que me apoyan Bendice a mi familia Te amo Amén Y yeah yeah Dile. Yeah el Juan de Vázquez El Juan de Vázquez ya yeah. Dímelo sepas Sebas arce Nitrógeno Dímelo mi hermano Juego para la llega Yeah Este es un palo para la historia por mí, yo